¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, no sé, quiero también este video, pero bueno, eh, lo compromet me comprometí con ustedes a hacerles un video con relación al, al dispositivo, al FastPod, al empaque, bueno, pues aquí tenemos el empaque del dispositivo, como pueden darse cuenta, es súper, súper pequeño, pero por ahí algunas personas me han pedido que mida la caja, que la pese, imagínate esto, entonces, vamos a medirlo, lo, lo vamos a hacer, perdón, Vamos a medirla y a pesarla. Vamos a medirla y a pesarla. Miren, aquí está. Vamos a medir la parte más larga, son 25 centímetros. ¿Ok? Y luego de ancho 15 centímetros y de alto son 8 centímetros. ¿Ok? Entonces 25 por 15 por 8 centímetros. Ese es el, el volumen que tiene esta caja. Ahora voy a pesarle ¿les parece? porque por ahí hoy oh, es que para saber más o menos cuánto nos va a costar el envío este, saber cuánto pesa y está súper liviana y aquí lo pongo en la basculita esa tuve que conseguir una basculita quiero decirles para tenerles la información correcta ahí está 643 gramos pesa eh, la caja completita o sea ni siquiera un kilo entonces imagínate lo que te puede salir el costo de, de envío bueno es, aunque al final la compañía nos va a poner el costo. Voy a sacar el dispositivo para que vean el tamaño que tiene. Es increíble, pero súper, súper pequeño. ¿Ve? ¿Qué viene más esto? O sea, está mega pequeño. Me cabe en la mano. Vean, y también lo voy a medir porque luego voy a decir, ¿por qué no lo mediste? <risa> Vamos a medirlo. Vean, 9 centímetros por eh, casi 7 centímetros, y de alto, casi 6 centímetros, o sea, ¿cuánto pesa? Pues nada pesa, 320 gramos pesa el dispositivo, o sea, bien, bien, bien pequeñito, entonces aquí donde constato que realmente el costo de energía mensual puede ser un dólar, cuando mucho, no creo que pase de eso, entonces bueno, este, pues ya quedé ya, ya cumplí con lo prometido, así que ya tenemos los diámetros y el peso. Y bueno, pues nada, ahora esperar que nos llegue. Saludos a todos. Que estén bien.